A la verga, güey, no Hola, ¿cómo están amigos? Después de unos días de ausencia, nuevamente estoy aquí con ustedes, presentándoles un caso que se volvió viral, y es que al artista Cristian Nodal le sucedió un hecho paranormal mientras transmitía en vivo. El video quedó captado por algunas personas que lo han subido a las redes sociales y se muestra como Cristian Nodal se sorprende con lo que ocurre con uno de sus muñecos que tiene en su, en su librero Un muñeco Chucky. Vamos a ver este video ¿Quieres stream? Sí, güey. estoy streameando ah, A ver Ay chinga Your... A la verga, güey no viste eso, bro! ¡A la! ¡Bro! ¡Ay! ¡A la verga! ¡A la verga, güey! Allá ven porque anda el mamando ahí! <risa> ¡A la verga! Si sí lo vi. ¡A la madre! <risa> Ey, por favor dime, por favor dime que esa madre tiene baterías o algo así, por favor No güey, no, no, no es de los que se mueve, amor A la verga El video es de muy baja calidad ya que algunas personas fueron las únicas que pudieron captarlo en el momento Justo donde ese muñeco Chucky se mueve si notamos, el muñeco comienza a caer lentamente, no cae de un solo golpe, sino comienza a irse para atrás y termina cayendo. Cristian Nodal se da cuenta desde que el muñeco se mueve hasta que termina por caerse. Se queda observando y todavía podemos notar cómo se queda un poco inquieto, está pensando en lo que ocurre y después viene esa reacción muy humana de él al darse cuenta que le ha sucedido un fenómeno paranormal. O al menos eso es lo que él piensa después de que sucede esto. Veamos la reacción. ¡A la verga, güey! ¡No viste eso, bro! ¡A la verga! ¡Ay, Dios, eso, bro! ¡Bro! ¡Ay, ¡A la verga! Al parecer el muñeco es un regalo que le dio la artista también Melinda Por lo cual es un regalo que guarda pues mucho sentimiento Y no tendría por qué estarse moviendo ya que menciona también que no es de baterías No es de movimiento simplemente estaba sentado en su lugar Y de pronto vemos cómo comienza a irse para atrás y termina cayendo Para muchos esto quizá pudo haber sido fortuito Que el muñeco estuviera mal colocado pero la verdad es que eh, se ve que está muy bien posicionado este muñeco y termina yéndose para atrás y cayendo justo cuando Cristian Odal estaba haciendo su transmisión. Aquí yo tengo muchos juguetes alrededor míos, muchos muñecos también, que nunca se mueven, tal como yo los he dejado se quedan, pero el que se caiga uno de esa forma, en ese momento justo, la verdad suena bastante curioso, es bastante inquietante lo sucedido con Christian O'Donnell para mí pudiera ser una evidencia real de esto hablando de que no se trata de que lo movieron con un hilo o que lo tiraron de alguna forma no sabemos si sea fenómeno paranormal o no pero de que el video es real ahí está es verdadero es completamente verdadero y si ese muñeco se cayó por una energía negativa que lo jaló por un fantasma o algo sobrenatural pues tendríamos una evidencia de que los espíritus moran entre nosotros pero si ese muñeco se cayó simplemente porque estaba mal posicionado, bueno, pues solamente tendremos un susto grabado en video, pero ustedes qué opinan, para mí es un video que no está hecho, no lo jalaron con un hilo, ni mucho menos, simplemente sucedió, de que sea un fenómeno paranormal o no, no nos consta, y eso es lo interesante de los fenómenos paranormales. Espero que les haya gustado este video, déjenme sus opiniones aquí en los comentarios, recuerden que en la noche tenemos transmisión, podemos tener un invitado o simplemente revisar los mensajes que me manden al WhatsApp y escuchar sus historias. Mi nombre es Otla Castro y nos vemos el día de mañana con un video nuevo.